Buongiorno amici de Fuiz Hoy es una jornada bellísima, una jornada para aprovecharla al máximo. Chiel sole. Ahora, qué medio que hoy que y un entrenamiento con peso. Y vamos a fare un workout. Vamos a tonificar la gamba, el abdomen, el tricipiti todo el cuerpo. La gente me dice, Pablo, tú haces siempre ejercicio a cuerpo libre, no le metes peso. A eso he portado mi con peso. Vamos a fare un circuito especial, un circuito belly per tonificar todo el cuerpo voy a hacer 7 ejercicios, cada ejercicio lo repito dos vueltas. vamos a hacer 45 segundos de de trabajo, de entrenamiento con 45 segundos de recupero, por eso hayan bisogno de un solo manubrio va bene, también un tapetino. vamos a questo esto Vamos a hacer un poquito de riscaldamiento. Prendo un poquito la. Eh, prendo un coquino cual peso, lo meto cual Lo meto cual peso, lo meto con. Meto mí mi, mi tapetino. Eh, que no manque no la, la hidratación. Por eh, portado un, un tapetino de colores de rosa, rosa, rosa. He dimenticado el otro. Vale, vamos a movernos un poquito en el posto. vamos a, a enviarle una información a nuestro cuerpo. Que vamos a hacer actividad física. ¿Por qué con la salud no se yoga? Ta ta, dietro, dietro, dietro la espalda. Piego, salgo, piego, salgo, piego, salgo, piego, salgo, piego, salgo, piego, salgo, piego, salgo. Perfecto, perfecto. Un poquito en la espalda. Dietro. Cambio, cambio, dietro. Sí. Perfecto, perfecto. Avanti, avanti, avanti. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Nuevamente, mueve, mueve los brazos los brazos. La espalda avante, avante. Sub en avanti. Su, en you. Me muevo en el posto. No pico la corsa como una atleta. Uso le mani. uso uso mani. Voy a enviar un saludo muy especial a Mario Mayo que nos guarda. Mario, espero que este entrenamiento te sea eficaz. No a te, sino a tutti. Ok, perfecto. Perfecto, voy a, impostar, voy a impostar mi timer. Cosí, iniciamos nuestro, nuestro circuito per meterte en forma, per tonificar. Tú lo fai lentamente, 45 segundos, con 45 segundos de recupero. Ok, cerco mi timer e iniciamos, iniciamos, cerco mi timer, perfecto. Prepárate, iniciamos con un peso: 3, 2, 1, ¡via! 4 3 2 1 este ejercicio ta ta ta ta abro yudo abro yudo abro yudo abro yudo abro yudo ta y avanti pensa fretta. ta ta si tu no hay el peso puedes hacerlo con con una botella de agua ta, ta, ta. amortiguo la caduta ok iniciamos nuestro allenamiento volcado para meterte en forma Vamos a repetirlo nuevamente, pero vamos a hacer un poquito tipo de bichipiti. Abro, chiudo, quudo, abro. Tipo bichipiti. Uh, vamos, vamos, vamos. Andiamo. Respira profundo. Prende el peso. Vamos a hacer el tipo bicipiti. Va. No te freta. No te freta. palo a tu ritmo. Amortiguame un po' la caduta. Ta. Ta. Ta. ¡Seis fuertes! <risa> ah, ¡Sí! <risa> ¡Nadie compite conmigo! ¡Tú compite con tu esteso <risa> uh, ¡Perfecto! ¡Vamos a iniciar! Eh. ¡Vamos a hacer el dorso! Anche tricipiti. Torso con tricipiti. Posizione. en la esquina de arriba, vale. inclino, hago esto, 1, 2, 3, dietro, traba, 2, 3, escendo, 1, 2, 3, salgo, 1, 2, 3, escendo, 1, 2, 3, dietro, Uno ah, perfetto, cambio de cambio de braccio, cambio de braccio, cambio de braccio, cambio, cambio, cambio, cambio. Inclino la schi el petto, la schiena sempre dritta, dritta. Guardalo qua. Posizione, guarda, atrás. El gluteo indietro. sacco il gluteo, non lo nascondo. Faccio 3, 3 e dopo uno. 2, 3. 3 y 3, 3 y 3. Prepárate. Uh. Respira profundo, respira. Ta, ta, ta, ta, ta. Ta, ta. Ok, se va, se va, se va, se va. Se va. 1, 2, 3, va. 1, 2, 3. Nuevamente. 1. 2, 3, 1, 2, 3. Estamos laborando el dorso y el, el, el trícipiti. 1, 2, 3. Se va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tú prendes un peso que sea a tu misura. A tu capacitación. Ok, perfecto. He hecho el primo. Vamos a repetirlo nuevamente, nuevamente. Tira un poquito la cámara en dietro. Nuevamente, cambio de brazo, cambio, cambio, cambio, cambio. Cambio de brazo. Cambio, cambio. Le va nuestra segunda. tú puedes modificar el reposo, puedes hacer un segundos <ríe> 30 segundos, un minuto, aunque aumentar el peso ok, perfecto va uno, dos, tres uno, dos, tres se sí, va, uno, dos, tres uno, dos 3, si va, 1, 2, 3, 1, 2, 3, se va, 1, 2, 3, 1, 2, 3, se va, 1, ok, perfecto, perfecto, vamos a cambiar de brazo, cambiamos de brazo, cambiamos de brazo, Luego no de esto andamos con afondi, afondi, afondi. Digamos, a fondo a fondi, a fondi. a masacrarnos, ¿no? La tortura chinese, la tortura chinese. ¿Cómo no era el lamento? Me puede escribir, Paulo. Es tropo pesante, demasiado ligero. No capiamos niente, va bien, lo modificamos. Lo importante es que, que tú creas buenos hábitos con este canal, este es mi objetivo, que tú estés siempre saludable, cuide tu salud, te sentas bien, en forma. Cargo para hacer tus actividades físicas o lo que tú haces, o lo que tú okay. me muevo, me muevo. Ta, ta, ta, ta, ta. <tose> cambio de mano, cambio de mano. Va, Va. Uno, lentamente. Dos, tres. Va. Uno, dos, tres. <tose> tres. <tose> Nuevamente. Uno, dos, tres. Uno, dos. 3, va, 1, 2, 3, en 1, 2, 3, avanti, 1, 2, 3, dietro, 1, 2, 3, y va, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Ok, ok, ok. Perfecto. Nuestro próximo ejercicio. Vamos a hacer. A fondi y e dietro, A fondo y A fondo y Con un ejercicio de espalda. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto así. O el peso con las en la mano. Vado dietro, tras. Piro, bichipiti. Dopo su. Torno nuevamente. te lo repito, te lo repito. Va. Vado dietro, dietro, dietro, tras. Tra. Su. Y torno esto lo vamos a hacer con un solo manurio y después cambiamos ok yo, yo me, hidrato, me hidrato, me hidrato un poquito ok, perfecto, va va, va dietro su ta nuevamente va dietro su ta perfecto va dietro su Echo, sí, sí, sí, sí. Sí. todo bien <risas> ja, ja, ja. está saludando me saluda me saluda me concentra. Está, Su está. ah eh. Su, perfecto. Va. ah Su, perfecto. Va. Va. Salgo, ok, cambio de gamba, cambio de gamba, cambio, cambio, cambio, cambio, Estamos haciendo eh, afondi dietro. vio avanti, lo faccio avanti, avanti de la, de la afondi. Ecco. Eh. Si está, ¿no? <ríe> Se va sintiendo poco a poco, poco a poco, como he dicho prima, tú puedes modificar el peso, più repeticiones, più tempo, más tiempo de laboro, menos tiempo de recupero. Así, siente el ejercicio que es más eficaz. Ok, me muevo, me muevo, me muevo, me concentro. Mario, ¿cómo va el entrenamiento Mario? ¿Cómo va? ¿Cómo va Mario? Va. Bichipiti, ta, su, ok, ta, ta, ta, su, ta, ta, bichipiti, ta, ta. Su, está ta, lentamente, lentamente, ta, ta, ta, perfecto, perfecto, perfecto. Bicipiti, escendo, salgo, ta. ta, nuevamente, bicipiti, escendo, espalda ta, nuevamente, bicipiti, escendo, espalda ta, Volta a mí, bicipiti, escendo, ta, ok perfecto vamos a repetirlo nuevamente le falta una vuelta una vuelta dos vueltas dos vueltas dos vueltas tú a casa lo fall, aunque tres vueltas <ríe> tres vueltas lo puedes hacer no te voy a no diventar el video tropo lungo porque hay gente que es muy no que 40 minutos que es tropo pero va a ver 30 minutos si estás si estás si estás vamos a cambiar de vamos a cambiar de de cambio, de cambio. È fatto con questa e <ride> mi sono dimenticato, eh, poi, Andiamo con questa, Andiamo con questa, va, ah. va, ah. ah. se mi hai perso va bene, tu lo fai bene, ok ok, Ta. salgo, lento, tra, bicipiti, dietro, da. perfetto, va, bicipiti, E espalle, ta, nuevamente bicipiti cendo e su ok <risa> ah, bicipiti espalda y e su eccolo es si sí. bicipiti espalda y e su ah. vamos lentamente bicipiti e espalda e su da. afondi ta Perfecto, ok. Ya le hecho dos vueltas. Adesso, adesso, no se escherza. Vamos a fare, vamos a fare squash sumo. espalda y bicipiti. ¿Qué voy a hacer? Prendo el peso con las dos, con los dos manubri. Faccio uno, dos, salgo, dopo bicipiti y descendo nuevamente. Va. Guarda, guarda lo cual. Uno, dos, salgo, ta. Bicipiti y echando nuevamente. Tú te due, tú te due. Tú due. No se scherza. No se scherza. No se escarza. Vamos a fare. 3 sumo, tres, 3, 3 sumo, 3 3 3 3. 3. 3 3 3. 3 sumo. Okay, va. Cuatro, cuatro. 1 2 3. Salgo. Bicipiti. ¡Ta! Ma. 1 2 3. Salgo, aunque yo. Uno, ta, nuevamente. Uno, dos, tres, tra, pichipiti. Uno, dos, tres, salgo, tra, uno, ta, se va. Uno, dos, tres, tra, pichipiti. Ah. Uno, dos, tres. Tra. Ah. Perfecto Perfecto, perfecto Perfecto Lo ah. Ah. fue hecho cosí de, de laterales Laterales Guardate el ejercicio uh. Madre de Dios Ya sé Ya, ya inicia a sentirse un poco uh. ah. Vamos, fuerza nuevamente nuevamente nuevamente mario mario como andamos mario claudio andrea ok abro grande abro Facho 3 1 2 3 de pronto va va 1 2, 3, 3. Siempre esquina directa, guarda. 1, 2, 3, 3. uno, ok. uno, 2, 3, 3. Ah, ah, ah, ah, Uno, ah, ah, Salgo. ah, ah, va. va, 3, si sí va, ah, si sí va, 1, uh. madre de dios, ok, vamos a parar un poquito de, de, de, de abdomen, Addomen, abdomen, abdomen, abdomen, con mi tapetino rosa, no, eh, eh, eh. he dimenticado el color, el color vero, el color que uso yo, ¿Qué vamos a parar, Vamos a fare questo. Vamos. 1, 2, 3. Tiro con una mano. 1, 2, 3. Cambio de mano. Ok. Ok. Se va. Russian twist. Russian. Ok. 1, 2, 3. Tiro. 1, 2, 3. ¡Piro! Uno, dos... 60 Ah Ah El sudo no te regala niente uh, Nuevamente Vamos a cambiar de lato Cambio, cambio de lato Cambio, cambio, cambio uh, uh. Ok Prende el que la la bebuta, el agua, adiós, vamos a tirarlo su, su, su, el peso, su, su, su, su ok, siempre 3, 3, 1, 2, 3, ah. 1, 2, 3, ah. 1, 2, 3, ah. 1, 2, 3, ah. 1, 2, 3. Sí. Uno, dos, tres, sí, uno, dos, tres, tira, uno, dos, tres, tira, uno, ah, uh. Madre de Dios madre de dios, no te regala ni él un, ah, pues esto no se acuesta en el supermercado, guau, guau se alena, guau próximo, vamos a hacer un poquito de burpees, burpees con el peso, burpees, burpees con el peso, burpees con el peso Me hidrato, me hidrato, me hidrato. Burpi, ok, burpi, burpi, va, va, va, ta. Abro, ta. Vado adelante, salgo. Nuevamente, va, ta. Abro, cierro, vado avanti, Salgo. Semplice, ¿no? Semplice. Da. Vamos a hacer un poco de piegamento. Da. Da. Salgo. Ok. Nuevamente. Nuevamente. Da. Abro. Pado avanti. Salgo. ta, Uno. Abro. Pado adelante, Salgo. Ok. Sí. Nuevamente. Nuevamente. Vamos a hacer piegamiento, piegamiento. Burpees con piegamiento. Burpees con piegamiento. Mario, ¿cómo andamos Mario? Ok, va. A tierra. Ta. Piego, piego. Ta. Auro, avanti. Salgo. Diciendo. Ta. Uno. abro, avanti. Ta. A tierra. Ta. Piego. abro, avanti. Salgo. Va. Pietro. Uno, abro, avante, salgo. Ok, a tierra. Ta. Uno, abro, avante, salgo. Nuevamente. Ta. Uh. Madre de Dios. Estamos casi finalizando. Último ejercicio. Vamos a fare a fondo y A fondo y avante. Afondi avante. A, fare. a fondi, un braccio. Ok, prendo vado Vado avanti, vado avanti. E scendo. Vado dietro, alzo la gamba, alzo le gambe sta? Tiro avanti. Cambio. Ok, uno, va. Uno. Su la gamba. Va, sta. Uno, sta. Stiamo nuovamente. Sta. la gamba, sta. Ah, ja, ja, ja. dentro, dentro, ok, perfecto, vale. Y el ginocchio no supera la punta del pie va, ah, ah, torna, y si va, uno, su la gamba ah, ah, sí. esta, si, dietro, y va, ok, perfecto, vamos a cambiar de gamba cambio, cambio de gamba Forza, forza, forza. Vensuro no te regalan niente. Todo se va en la palestra, en la casa, donde te troves. si tú le metes voluntad. polia oh, se puede reunir Todo con sus objetivos. Oh. Prepárate, prepárate, prepárate. Pa aprender el peso. Cambio de gamba. Prendo, prendo el peso, ok. Ok, vado adelante, vado adelante, Ta, su la gamba, su el pie, torna, ok, va. Uno, su la gamba, ta, tira, extiende, va. Ta, dietro, <risa> un po' de equilibrio, un po' de equilibrio. Lentamente, lentamente, lentamente, lentamente, no se ta, ta, tira, ok. Está, un está, está, está, ok está, está, está, uh, está, está, está, está, está, está, está, está, último, último, último, último último. Mario, último El próximo entrenamiento será abdomen, abdomen. ¿Te puedes hidratar? láchame tus comentarios. Si tú aún no te has inscrito a este canal, Inscríbete a eso. Condivide el video. Activa la campanita. Okay, se va, se va, se va, se va. Vado avante, avante yendo, salgo, levanta, salgo, su, lentamente, y balo, ta, ta, ta, un poco de equilibrio, ¿no? ta, yendo, ta, mano abierto, su, la gamba, ta ta, ta, ta, lentamente, ta, su, la gamba, ta, E' sì. fatto questa gamba, adesso continua questa, questa, questa, mi sono sbagliato questa. de fronte Yendo, ta, ta, ta, su, ta, sube el pie, yendo, ta, ta, un poquito en indietro, un pochino en en pie, sube pie, en pie, en pie, sube pie, pie, Ok, perfecto. En teoría, vayamos finito. Gracias miles a todas las personas que han no faltado pues, este entrenamiento. le, le ringrazio, les recuerdo, si ancora no te has inscrito, Inscríbete con este canal de cuore Pablo. Voy a probar, apaga video.